No, no, no, no, no. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Gracias por recibirnos en sus hogares. Domingo a domingo, que les estamos acompañando a través de Teleantioquia TV en Grande. Y este debate de lunes a viernes. De 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas de pura, pura candela el 910 en 910 el, en el AM, en la ciudad de Medellín. La voz del Río Grande, por la Arte. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y de Medellín en 910. Y Anochecer con Dios, su programa de federación que se emite también de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. 910 es la frecuencia en la ciudad de Medellín. Bueno, muy bien, vamos hoy, porque hoy fue el día del hincha en... ...la ciudad de Medellín... ...y en el día del hincha... ...otra vez salió castigada... ...la hinchada de Nacional... ...perdió 1-0 con el Junior de Barranquilla... ...antes de traían equipos realmente... ...modestos... ...para jugar el día del hincha... ...y hoy se puso... ...un equipo de quilates como el Junior... ...igual perdió Atlético Nacional... ...pero ya vamos a ver... ...por qué perdió el Atlético Nacional... ...hoy en la ciudad de Medellín... ...frente al Junior de Barranquilla... Digamos que en estos momento juega Bucaramanga Medellín, 2 a 2 está el partido, no ha terminado. Y el Huila empató con Envigado 0 a 0. Otro partido y Río Negro. Río Negro de visitante empató con el Unión Magdalena 1 a 1 en la ciudad de Santa Marta. Muy bien, los resultados de los equipos paisa, más adelante estaremos desde luego ahondando los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas participen de los premios que vamos a estar entregando la noche de hoy y usted debe llamar a nuestras líneas para participar por estos premios el 232-4604 018-051-5015 15 y desde ya pueden marcar para que se lleven los premios que tenemos hoy para la gente. Tenemos los moods, tenemos las gorras, tenemos camisetas, tenemos balón de fútbol y todos estos son para los que llamen en esta noche, repito, a nuestras líneas telefónicas. Esta pausa y ya entramos en el debate. Ya vuelve.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 la siguiente es propaganda política pagada Carlos Manuel Uribe candidato a la alcaldía es la garantía del cambio por eso los invitamos a sumarse al cambio para que todos sin Distingo de partido apoyen a Carlos Manuel Uribe para que en Envigado cambiemos esto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 Y vamos saludando a los hombres del debate, a los hombres de la polémica. Hoy monitoreando el chat interactuando con los cibernautas, Estado Don Elquila Buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para los televidentes internautas. Este es el superdebate con los temas polémicos del día. La pregunta pensando en grande con Rafa Gol. Hay tres equipos del fútbol colombiano desde que inició el fútbol en mi país. En 1948 han asistido a todos los campeonatos de la liga, el campeonato principal en Colombia. ¿Cuáles son esos tres equipos? Pistas, uno de Antioquia y dos de Bogotá. Más fácil, Ave María quiere más. A propósito de nuestros equipos antioqueños, Atlético Nacional, en lo que se ha convertido una celebración a medias, el día del hincha verdolaga que se celebró hoy la versión número 14, no pudo con Junior de Barranquilla o quizás no pudo con el árbitro. Porque Junior gana con un penal eh, que no existió a favor del equipo barranquillero, muy mal el árbitro central del compromiso. Pero en el trámite, en el cómo no pudo superar Atlético Nacional la férrea defensa de Junior... Y me parece, tuvieron que ver tanto cambio, tanta exageración de que el uno lateral, Eli Belton, vaya adelante. Perlaza, ¿de que juega en Atlético Nacional? El fútbol ya está inventado, señores. Y jugadores de Atlético Nacional que no tuvieron, muchos de ellos, rendimiento positivo, sobre todo a la hora de atacar. Y a esta hora el Deportivo Independiente, Medellín empata 2x2 dos dos ante el Bucaramanga. El primer tiempo lo vi detalladamente, 10 minutos de Medellín. Y en esos 10 minutos logró anotar el gol, pero después de ahí que, señores de Medellín, se deja empatar del equipo eh, Bumangués, después gana Bucaramanga, empata Independiente Medellín, pero el resultado no sirve, porque Medellín debe ganar lo que no ha conseguido anteriormente, de aquí en adelante lo debe conseguir y Medellín debe ganarlo hoy al Bucaramanga. Con los jugadores que tiene, con actitud a ganarle al Bucaramanga, don Rafa Golinares. Bueno, faltan 10 minutos, maladición para que termine el partido, van 2 a 2.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 Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinio, mega eventos, derechos de televisión, publicidad en todas las vallas electrónicas del país. Si usted quiere que su publicidad se vea en los estadios, en todos los partidos de fútbol, llame en Medellín a Global Sport, 444-6529, 444-6529 de Global Sport. Y llegó la hora del yogur con colanta. Nuevo yogur de búfala colanta en tres ricos sabores, maracuyá, fresa y mora. Tienes que probarlo, colanta sabe más, colanta sabe a campo. Ahora el yogur colanta tiene nuevo diseño en sus empaques. Encuéntralo en sus tiendas y supermercados. Colanta sabe más, colanta sabe a campo. Dale vida a las defensas de tus hijos. Dale el nuevo yogur vida de Colanta. Dales uno diario. Colanta sabe más, sabe a campo. Y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Y el debate, ¿eh? le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas genéticamente verdes. Don Luciano González. Feliz día, alinche. Hoy... El Nacional perdió de local con un gol de cobro de penal que no fue penal, lamentablemente. Y de ahí deriva muchísimas cosas. Eh, entre otras cosas, que el técnico salga a decir que felicita a la gente de Junior porque son dignos ganadores. ¡Eso dijo! ¡Qué horror! Señor González, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar todas las críticas que le quieran hacer a Nacional cosa que le encanta a mucha gente de esta mesa hoy son válidas todas las críticas hoy son válidas que el técnico se equivocó que Nacional no jugó a nada que qué desastre de equipo pero lo que sí y no lo van a decir por yo sí si lo voy a decir es que a pesar de todo eso ...a pesar de toda esta tarde tan infame de Atlético Nacional... ...no mereció perder el partido... ...porque el Junior no mereció ganarlo... ...porque el Junior jugó tan mal como Atlético Nacional... ...porque el Junior vino aquí a esconderse... ...a buscar un resultado... ...a defenderse cual huilita, ...cual cualquiera de los equipos que hay en el fútbol colombiano... ...y no contábamos con el principal actor de la película... Porque es que hoy hubo, hoy hubo un mar lombrando en la, en la cancha, una estrella de cine que se apoderó de todo, el señor árbitro del partido. Primero, hace una expulsión que para mí no es justa. Para usted. Para mí no es justa, por eso digo, para mí no es justa. Para usted. Y segundo, pita un penal que para mí tampoco es justo, ni fue penal. No fue penal. Y ese penal fue el que definió el partido. Sí, señor. Entonces, critique a Nacional todo lo que quieran. Pero no se les olviden que hoy la principal figura de la cancha no se llama ni Harlan Barrera. Debió haber entregado el trofeo de Rafa Gola... el señor ese que pitó, cuyo nombre no sé, ni me interesa, ni quiero recordarlo, porque es muy mal árbitro. Y lo he visto pitar ya varias veces y es muy mal árbitro, muy mal intencionado. Debió dado el trofeo a la figura de la cancha. Desgraciadamente hoy Nacional hizo una presentación opaca. Pobre, lo que quieran, lo que quieran, pero no merecía perder el partido, porque el partido estaba para el 0 a 0, porque Junior no hacía nada para ganar, ni tampoco Nacional empujaba para ganar. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la figura se convierte en el de negro, en la figura de la cancha? Y hablan de violencia en los estadios, que yo no sé qué, o oh, jodi Mayor. ...fíjense quiénes tienen en ese panel... ...fíjense quiénes tienen en ese panel arbitral... ...ojo, porque hay mucha artística ...que se quiere destacar por encima del esfuerzo de los equipos... ...que se equivocó sobre los cambios, que yo no sé qué... ...pero se quedan muy ladinamente chupados... ...con respecto a los errores arbitrales... ...que son determinantes en la derrota de Nacional... Bueno, señor González... ...en primer lugar... Hoy el señor Juan Carlos Osorio no sé por qué dice lo que dice, como dice que felicita a la gente de Junior que son dignos ganadores, ¿de qué? Si realmente el partido lo, lo desestabiliza al árbitro con un penal que no es penal, y eso lo estamos diciendo desde el comienzo. La falta, la expulsión, sí fue expulsión, pero antes de esa hubo un señor que jugó gratis todo el partido, que fue James Sánchez, debió haberlo expulsado, no debió haber terminado el partido porque le dio durísimo todo el tiempo a Harlan Barrera y cuando tenía que haberse expulsado apenas le mostró la maría entonces el árbitro se equivoca ahí la expulsión de Nacional de Rovira sí me parece que es y el penal no es el penal no es y eso sí lo aclaramos pero entonces el técnico no entiendo por qué dice que felicita al técnico visitante porque ganó bien es así que me, que me la barajen pues y me si dice que ganó que, que le pues robaron usted el escuchó. partido si no. dice que le robaron el partido lo, lo, lo, lo sancionan 40 años que es el problema que tiene ahora Juan Carlos Osorio una guillotina encima. Si critica el arbitraje, por eso él dijo, yo de eso no hablo. Ah, no, de la que en 40 años. Y, y, y tenía que decir, sí, ganaron. Sí, para que no se enojaran, pues. Para que no se enojaran. Porque si se pone a criticar a ese señor que pitó, ¿cómo es que llama ese tipo, hombre? No sé cómo se llama ni me interesa. Cómo, eh, no, no me interesa cómo se llama ese man. Hombre, si se pone a decir que el árbitro fue el protagonista, mañana Osorio está suspendido el resto del campeonato. El señor John Ospina fue el que pitó. Pero eso no tiene que ver porque él se refirió, fue al técnico visitante y dijo que ha jugado bien y que era digno ganador. Eso dijo el señor Juan Carlos Osorio. Entonces, las cosas que realmente para hacer los cambios sí está solo. Por eso es que ni, ni siquiera se ayuda el señor Osorio por esos cambios que hace en el partido. Don Gustavo Osorio, sigue empatando Medellín-Bucaramanga. Sigue empatando Medellín-Bucaramanga. en Bucaramanga, y no falta quien diga que así se pierde el partido, matemáticamente le da, porque Bobadilla hizo unas cuentas que con 30 puntos se clasificaba. Entonces, si con 30 puntos se clasifica, aquí se está sumando un punto, serían 18. Más 15 que quedan daría 33. Entonces, según Bobadilla, hasta se puede perder otro partido si se empata este y se clasifica con 30 puntos. Allá él. El fútbol de hoy a Medellín no le da. Ese fútbol pobre, escaso. No hay juego, el equipo en defensa es horror, un mar de nervios, pasivo totalmente. Bucaramanga nos hizo dos goles. Bucaramanga, que es un equipito, nos hizo dos goles allí. Y, y lo otro es que, mire, comienza el partido. Medellín tiene una efectividad del 100%, hace un remate al arco en el primer tiempo, en 45 minutos, más la adición, hace un solo remate al arco y es un gol de Ricaurte de fuera del área. Después empata Bucaramanga y Medellín quedado. Mejor dicho, estaba para que Bucaramanga en el primer tiempo le hiciera dos goles más. Así de sencillo. Termina el primer tiempo 1-1, la sacamos barata. Después comienza el segundo tiempo, entramos dormidos. Bucaramanga hace el segundo. Y ahora que empatamos el partido, ahora sí Medellín está a lo mejor para ganar el juego pero con esos altibajos Dios mío, no le veo cara a Medellín de clasificar, porque sigo pensando Medellín es uno en la Copa y otro en la Liga porque hoy tiene la formación casi tipo, solamente faltaría Didier Delgado y Dairon Mosquera porque ese muchachito Jaime Giraldo pobrecito, no lo pongan más hombre no, no, no, hoy da pena, hoy da lástima da lástima poner a ese muchacho de lateral izquierdo Llevaron a Bucaramanga a un pelado que dicen que es muy bueno, de las divisiones inferiores de la Selección Colombia Sub-20, que ha estado en microciclos, muchacho Daniel Castro. Pues pónganlo a ver, hermano, porque si es Sub-20, ¿ah? aquí han aparecido jugadores de 17 años y se han quedado con el puesto. Entonces, yo no sé si a Bogadilla eh, le dará miedo... Ahora, lo que sí le da miedo es sentar a David González. Mire, yo voy a hacer una propuesta y lo voy a cantaletear toda la semana. Ponga a ese muchacho, Jonathan Ruiz se llama... El, el pelado que vino de la equidad. Esteban Ruiz. Esteban Ruiz. Es selección Colombia. Es selección Colombia sub-23. Cuando pueda, póngalo a jugar. Yo no sé si ahora está en microciclo, porque por ahí dieron una nómina de convocados. Pero si el jugador puede actuar en los próximos partidos, póngalo bobadilla. Póngalo. Porque es que David González sí da pena. David González tiene contrato hasta finales del año. Pero si no te retiras, el fútbol te deja, David, porque estás tapando muy mal. El gol, el primer gol de Bucaramanga es gol de arquero. Así de sencillo. ¿Y de Nacional qué? Ah, no, estuvo en el ah, Na Nacional. ¿Qué? Oye, Nacional. Nacional, vea. En Barranca jugó mal. Y hoy, jugando mal. Y es el que mejor nómina tiene. El pavo real del fútbol colombiano. Y jugando mal. Como diría el Charroa, como una lágrima. Entonces, yo no sé qué pasa con estos equipos. Al menos Nacional, Nacional puede decir, no, es que soy clasificado, pero hoy tenía todo para ser primero, porque que el fútbol colombiano lo encabece a Alianza Petrolera, es una vergüenza, es una vergüenza, ese equipo no tiene nada, juega con, vea, con un buñuelo y dos bananos, asusta a cualquier, no sé a quién asusta, porque ¿ah? no tiene nada, no tiene nada, y sin embargo va al tope de la tabla, yo no mm. le veo partidos, le, le vi el partido con Nacional. Y daba pena ese Alianza Petrolera. Y le vi el partido con Cúcuta y Cúcuta lo pudo haber goleado. Yo no sé. Ese, ese equipo está cañando ahí. Bueno, en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, que también vio los dos partidos. ¿Cómo no? Y a nombre de Mr. Villar, mire, en el Centro Comercial Changay, aquí en Medellín, los que quieran el guantecito de la Selección Colombia. Mire, a propósito de la Selección Colombia, que jugará el próximo sábado contra Chile en España. Entonces, hoy empezó la concentración de la Selección Colombia, ya llegaron los primeros cinco jugadores allá a Madrid. Y rápidamente un repaso, hoy Santos Borré dos goles con el River Play, espectacular. Tiembla River porque hoy Barcelona parece le has hecho una oferta al Muñeco al Gallardo para que sea el técnico del Barcelona en España. James Rodríguez, gol con el Real Madrid cuando entró en el segundo tiempo. Lo de Juan Zapata, qué golazo en Italia, espectacular. Y... Eh, Neco Cuadrado figura con la Juventus en su partido, el clásico contra Inter que ganaron la Juventus. Y lo de la selección, eh, perdón, lo de lo, la, eh, ha dicho hoy Puche González. ¿Qué dice Puche? Se saldría paro en el fútbol colombiano si la de I mayor no nos para bolas. Le hemos expuesto 10 puntos, ah, sí. eh, 12 puntos, la de mayor no nos contesta, dice que no está de acuerdo, que... En fin, eh, y ya hubo protestas de los jugadores. Eh, ...se sentaron los jugadores en el partido de la B... ...de dos equipos eh, el día anterior... ...también se tiraron la pelota de un lado para otro... ...sin atacarse los equipos en el partido de la A... ...y hoy comenzando el clásico entre Nacional y, y, Junior. y, y Junior... ...también durante 30 segundos... ...se tiraron el balón y ahí sí empezaron a jugar... Eh, eh, ...eso mi estimado Rafa... ...lo que está pasando en el fútbol colombiano es dramática la situación... ...hoy la Colful Pro dice que ya llevó ante el Ministerio de Trabajo... No, los puntos para debatir, pero que tienen que pararle no pasa bolas. No Y por supuesto, también eh, eh, mucha gente criticando al fútbol, dice, los jugadores ganan millones de millones de millones. ¿eh? Andan como unos pachá. ¿Por qué porque tienen que pedir más a los jugadores de fútbol en Colombia? Ganan millones de millones de millones, por Dios, ¿qué más necesitan? Eh, ahí Hay críticas también de un lado y para otro. Pero Jorge Enrique Vélez, el presidente de la de Mayor, se ha sentado y se ha, eh, se ha parado firme, mejor, para sí. no darle... Eh, créditos y cederle los puntos a la Asociación de Futbolistas Profesionales. Del Medellín, ahí estamos bien, un partido terriblemente malo, hay que decirlo. Eh, y uno, cuando, cuando se contrató a Regis, cuando, y llegó, y se trajo otra vez a Didier Moreno, dijo, ¿quién va a pasar por el, la zona medular del Medellín? Hoy pasa Bucaramanga las veces que quiso, no había filtro en el, en el Medellín realmente decepcionante, y lo de González regalando dos goles, sobre todo el primero impresionante, salvo, salvo David también. González. Pero bueno, pero, pero originó esos dos goles de Bucaramanga, sobre todo el primero impresionante, que originó luego un penalti Y de Nacional, es la primera vez que vamos a un estadio, que voy a un estadio, y que veo que Nacional no origina una sola acción de gol a su favor. Ahora que Junior llegó dos, tres, cuatro veces, donde dos intervenciones interesantes del arquero del Medellín, de los pocos ataques de, de del nacional, Junior, de, de, perdón, de nacional, de los pocos ataques que tuvo el Junior de Barranquilla. Partido muy regular, súper táctico, súper defensivo, sí. pero indudablemente que Osorio se equivocó en los cambios terriblemente y en la elección de jugadores como, por ejemplo, el Belton como puntero derecho. En fin, ya seguiremos analizando más este compromiso, mi estimado Rafa Gossos. Bueno, saludamos a Juan Diego Arroyave, bienvenido. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo al final el técnico? ...Juan Carlos Osorio. Rafa muy buena noche, saludo especial para usted, para todos los televidentes. No, es que no comparto mucho eso, Rafa, porque él me parece que debe hablar mucho del juego de nacional. Porque es que si miramos cómo viene el juego del equipo en, el, en ese tema, está bien, sí, él es muy resultadista... Y, y, ...y no interesa tanto el juego, sino los resultados. Pero me parece que el juego influye demasiado. Hoy influyó mucho, no jugó bien nacional... ...y no pudo con, eh, conseguir ese, ese resultado frente al cuadro juniorista... ...para celebrarle al hincha su día, al hincha Atlético Nacional... ...y me parece que mm, el, el tema pasa por eh, demasiada elaboración, poca definición... ...poca movilidad, algunos jugadores que andan en niveles de altibajos... ...y esto ha influido dentro de ese nivel que quiere el técnico... ...entonces uno ya comienza a mirar de, de otro ángulo, de otro punto de vista... El tema del de rendimiento y el juego del equipo, lo que pasó en Barranca Bermeja frente a Alianza Petrolera, ahora frente a Junos de Barranquilla, que no vaya a venir una, eh, una curva descendente en este equipo que... En un momento tan importante como este, donde está peleando puestos de privilegio, se venga en el juego abajo, creo que no sería conveniente y máxime cuando se está buscando afianzarse en ese punto. Es lo que preocupa y eso de pronto lo comparto mucho lo del técnico porque elogiar al Junior, elogiarle qué es que el Junior tam también fue un rival que vino a hacer un negocio, vino a encerrarse, vino a buscar eh, un compromiso... Eh, eh, de, de suerte encontró la ayuda en el árbitro porque eso no es penal jamás el penal que pitó el árbitro se equivocó John Alexander eh, Ospina de, del Quindío y creo que por ahí es donde el resultado se le va a contra al cuadro atlético nacional y una serie de jugadas que interfirieron dentro del juego y también afectaron al equipo eso tampoco es innegable pero lo que preocupa, vuelvo y repito es el tema del juego del equipo algo muy parecido lo que está pasando con ese independiente Medellín en el juego. También deja sus dudas la preocupación porque no, no hay una, una coherencia clara dentro del manejo de lo que es recuperación, eh, administración y luego creación, definición en un equipo que debe ser muy sólido que ya debe comenzar a mostrar un trabajo con este técnico Aldo Badilla que llegó para poner al equipo en un punto alto y que muestre que así como arquero, como jugador del equipo, fue una figura también lo demuestre como técnico esperemos, todavía no termina el juego en Bucaramanga a ver qué puede pasar con ese independiente Medellín que sigue ahí, que sí, que no entra dentro de los ocho, don Rafa Gol. Bueno, ya están en el tiempo de adición en la ciudad de Bucaramanga el partido sigue 2 a 2 le damos la bienvenida al charrú Andrés Cuello Núñez Oye, ¿Cuál es braza. su visión del juego hoy en el día del hincha y del partido de Medellín? Bueno Primero, eh, quiero saludar a Juan Cerna, que está de cumpleaños en el día de hoy. Saludos para Juan Cerna, nuestro bien, gerente Juan. de ventas. Un, un fenómeno y gran amigo Juan Cerna que está de cumpleaños en el día de hoy. Juan Cerna, un abrazo. Juan Cerna, un gran abrazo. Un aplauso para para, para Juan Cerna. Bueno. Nuestro gerente de ventas. Aquí no hay camiseta ni verde, ni roja y azul. Rafa, me paga a mí. Para decir lo que tengo que decir como profesional y lo que pienso y opino al respecto. No como hincha, no como hincha. Y lo voy a decir, Nacional no jugó nada, nada. Fue una lágrima Nacional. Debe irse Sosorio, entonces. Seis minutos del primer tiempo, seis minutos del primer tiempo y aparece la primera jugada de peligro en el partido a favor de Junior. 25 minutos del primer tiempo y aparece la primera jugada de peligro realmente en el arco de nacional cuadrado entonces usted se pone a pensar en su casa fiesta enorme espectacular el estadio Atanasio, impresionante repleto de gente la conmemoración del día del hincha el homenaje a los campeones del año 89 y los jugadores se olvidaron de jugar al fútbol fue un desastre nacional fue muy mal pero muy mal dígame un jugador que haya jugado bien hoy uno uno, no hay, cuadrado Y el profe Osorio todavía se da el lujo de sacar a Barcos y pone a Yabur Saca a Barcos y pone a Yabur La verdad profe, con todo respeto, no lo entiendo, no lo entiendo Nacional faltó a la cita, no jugó Bien expulsado Rovira, lamentablemente Nacional se queda con 10 Pero es bien expulsado Rovira, se regaló Rovira Deja la pierna y va directamente a la, a la canilla del jugador de Junior. Junior que no jugó con todos sus titulares. Porque faltó Teo, faltó Rafa Pérez, faltó Piedraíta. La suplencia. Siempre no vino Teófilo. Siempre jugamos contra la suplencia a los enemigos. Siempre. Problema tuyo, Luciano. Siempre. Pensá la lo que quieras. No vino Teófilo. Sí, ve, se me no eso? vino Teófilo Gutiérrez, el principal Pulpa poder de nacional, ofensivo que tiene problema ¡Trabajó, Viera! ¡Trabajó Sebastián no Viera! ¡Trabajó! Hubo gran atajada de, de mi compatriota y amigo Sebastián Viera. ¡No! ¿Dónde lo vieron trabajar a Viera hoy? Fue un desastre nacional. Muy mal. Pero no hay un jugador que se resalte en la cancha. Uno. No hay. Y ese es el nacional que pretende llegar a lo más alto. Y no es la primera vez que juega mal. ¿eh? No de, es la primera de, vez que juega mal. Destaco a Daniel Muñoz. En, Atlético en el primer tiempo, pero usted, y con bueno. muy poquito, muy poquito, pero muy poquito y qué que te es que cuadrado muy poquito de Junior, ¿De mereció junior? ganar, mereció ¿De ganar, pero ¿De, ¿De, ¿De, ¿De, ¿De, de Junior qué voy a decir si de Junior, si sí, los dos equipos grandes hoy fueron chicos y qué hacemos pues, Junior no hizo nada, pero, pero nada tampoco, el partido fue una lágrima, muy usted, mal, lágrima. muy mal, ¿Qué pasa? Llorar, ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tema del penal no fue penal. No fue penal. Mirá, Luciano, voy a llorar en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en China. Contigo no voy. Es clarito. Y voy a llorar si se me da la gana, no porque voy a días. No, vos le ha digas. Vos hablas como, como, como hincha. Yo, vos hablas como hincha. Vos hablas como hincha. Como hincha. El partido es una lágrima. Pero si es la una verdad, lágrima. no jugó nada. que te mienta? No jugó nada. ¿A qué jugó Nacional? ¿A qué jugó Nacional? A qué, es qué jugó ¿A qué jugó Nacional? ¿Y, ¿Y a junior? Jugó junior? ¿A qué jugó Junior? Ah, bueno. ¿Y a qué jugó ¿A qué Junior? jugó Junior? ¿A qué jugó? La verdad era para un 0 a 0 gigante pelea el partido. Pelea el Escuadrón Verde, no, así pelea no hay pelea verde, de Escuadrón no Verde ni eso. de nada, es la verdad. Pelea Ninguno de los dos jugó. No, no. Y no fue Escalón penal. Este y espero, ver, espero que Ese la Mayor... es el mayor, espía que vos nos metiste, es, Osorio. Espero que es la Mayor... Espero que la Mayor tome cartas en el asunto. Charrúa, responda, porque me están acusando que yo lo traje a usted. El espía mayor, que nos metiste. Yo lo conocí a usted, ahora... Me precio de conocerlo, pero yo no lo conocía. No, no, el tema es que pasa que, Luciano, cuando no tiene argumento es agresivo. No, el que te da argumento sos vos. Cuando Siempre no el tiene argumento punto, es el agresivo. Argumento, el radio dijo que mi opinión era pecueca y no sé qué, y no <risa> sé cuánto. Acá en televisión, decí lo que quieras, Luciano, vos sos hincha, yo no, hermano, ¿No esa es la diferencia. Ah, no, esa no sé es la diferencia, Yo no soy claro, hincha, Mira claro, claro, el Nacional, mira de Medellín, no soy hincha de ninguno. Ah, no, pero, y no me tires a mí la hinchada de, hincha de, me me hincha no de defensa Nacional. Defensa porque yo no soy hincha de ninguno. No soy hincha, de Medellín Calle, me paga, a me, me saluda, y, y a mí no me vas a venir ah. con esa historia. Con argumento, con argumento, besar, pendejo, sí. Sí. con argumento. Como debe ser. Sin agresividad, con argumento. Bueno, con argumento. Listo. Listo. Sin argumento, nada. No, Nacional me me gol, gol, nada. Bueno. Y Junior tampoco. Es la verdad, fue un desastre bueno. partido. Muy malo. Correct. Muy, pero muy malo. Hoy, la verdad, la verdad, la verdad, es que Junior no es digno ganador. Porque no lo hizo. Le regalaron un penal. Le regalaron un penal. Y eso lo dijimos. No fue penal. Pero la expulsión de Rovira... Sí es acertado. Bueno, para su opinión, para mi opinión y para lo que muestran no las cámaras. Sí, claro. Y el señor. tiene la razón. James siempre. Sánchez jugó de gratis, gratis. porque wow. debió haber sido expulsado y el árbitro no lo expulsó. Esa es la verdad. A La pausa y ya Sánchez. regreso. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia TV en grande.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 Para los Itahuiseños. Con el Gran Pacto Educación, Empresa, Estado. Vamos a mejorar los ingresos de las familias y su calidad de vida, porque vamos por más. CoTransmed servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565.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 Bueno, Nada proseguimos difíciles. en el superdebate. Los temas polémicos del día. Y queremos decirle a la gente que el próximo día domingo, eh, aquí en el canal, eh, estarán emitiendo... Colombia, ¡Antioquia Digo, le encanta Colombia. Colombia! Este es un evento que todos los años, sí, institucional, institucional. por el día de la raza, se hace. Así que el próximo domingo no iremos al aire, no estaremos presentes al aire para que sepa la afición, por ahora eh, queremos decirle que la figura del partido al final le entregamos el premio a sí. Víctor Cantillo, así habló al final del juego con el King la Cada que viene al atanasio en la figura hablamos de Víctor Cantillo Rafa Gol, radio y televisión grabados artísticos, le entrega señor este trofeo, por haber sido un hombre importante en el terreno de juego ¿Cómo lo recibe hombre Víctor Cantillo? Bueno, muchas gracias por el reconocimiento, pero creo que todo el equipo hizo un gran trabajo y fue una linda victoria. ¿En qué se marcó la diferencia? Creo que en el orden. Tuvimos mucho orden, fuimos agresivos y cuando teníamos la pelota le dábamos buen destino y, y los desgastamos a ellos también. ¿Yo, penal? Sí, es penal para mí, claro. Eh, cuadrado se lo, se lo lleva por delante. Bueno, ¿qué significa para Junior ganar aquí en el Atanasio? Y no sé si sabía. Hoy se celebra o se celebraba el día del hincha, un estadio lleno. Sí, sabía que hoy se celebraba el día del hincha, pero nosotros veníamos con la convicción de, de que teníamos que dar ese paso para estar cerca de la clasificación y era aquí ante un rival difícil y, y ante un equipo grande. Oiga, Víctor, ¿lleva partidos consecutivos, Junior, que no le anotan gol? Sí, hablamos de, de volvernos fuerte en defensa, de, de, de llevar la, la, la valla menos vencida. Es importante para nosotros y, y vamos bien... Eh, trabajando fuerte Esperaba la nómina de Nacional por ejemplo el Liberton Palacio adelante, algunos cambios Que generalmente muchos jugadores No tienen en cuenta de lo que hace el técnico Osorio Bueno, sabíamos Que ese era el equipo que, que iba a jugar Pero no sabíamos la, la posicionamiento que, que cada jugador iba a tener En el terreno, pero de igual manera Creo que hicieron lo que siempre hacen ¿Dónde lo va a poner? Porque usted ya ganó uno con nosotros. No, ya tengo varios y voy a sumarle este. Que Dios lo bendiga, pues. Amén, gracias. Igual a ti. Buen jugador de fútbol. Gana el equipo junior de Barranquilla Atlético Nacional. Claro, para este servidor siempre le va a gustar entregarle los premios a los jugadores locales, a los jugadores de la tierra y más hoy día del hincha de corazón. Pero ahí está la figura de la cancha, Víctor Cantillo, grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión. Señores, ustedes. Bueno, gracias a Don Elkin la bo. ¿Usted que para resumir, qué puede decir del partido de Luciano? A propósito, ¿entregaremos ese guante? El guante para la hinchada verde. No estamos muertos, no estamos eliminados, estamos en la pelea. Sí, ¡Sortelo! pues. Aquí, cabeza arriba, cabeza arriba, con la hinchada de Atlético Nacional, porque esto ni se acaba ni nos han sacado de taquito. Este guante tan lindo para un buen hincha de Atlético Nacional, que propiamente no es Coyo Núñez. ¡Ay, qué pena, hombre! ¡Qué pena con el arbitrico de hoy, hombre! ¡Tanto que hizo para ganarse ese trofeo a la figura de la cancha y no se lo ganó! ¡Qué pena con usted, señor arbitrico, como se llame! Bueno, y este guante de Mr. Villar para un hincha de Independiente Medellín, porque... Uno puede quedar eliminado, pero el hincha siempre está. Shanghái. Y todos los implementos para el billar los puede conseguir en el Centro Comercial Shanghái Local 302. Así como ya lo había dicho el guante de la Selección Colombia, que me corresponde? La Selección que Colombia que juega <risa> el próximo sábado allá en Madrid. Y encima, Rafa, eh, una cosita, hoy, hoy, hoy la defensa del técnico Juan Carlos Osorio sobre Valdomero Perlaza, la gente no lo acepta, uno como analista cree que Baldomero no debe estar en un equipo como Atlético Nacional, sin embargo hoy Osorio en la rueda de prensa lo defiende más como atleta que como jugador de fútbol prácticamente. Oiga, y aquí no se ha cuestionado, no se cuestiona los horrores de Juan Carlos Osorio, qué pena, Juan Carlos Osorio puede ser nuestro amigo todo lo que quiera pero a más amistad, más claridad. Juan Carlos Osorio está muy equivocado, muy equivocado. Mire, yo creo que dentro de su terquedad, él quiere hacerle creer a la gente que para él, para él, ser importante es poner a un jugador en la posición donde, donde nunca juega, para decir que él lo potencia allí. No, señor. A un jugador hay que ponerlo, yo aprendí en el fútbol, en la posición en que mejor se desempeña para saber sacar partido del jugador en esa posición. No, hoy entró Yabur, y Yabur que yo sepa es lateral, pero hoy tenía que jugar de volante, a ver si rinde de volante. Y a Sebastián Gómez, que es un hombre claro, para el último pase o tirar pases de 30 a 40 metros, había que ponerlo de lateral, alejarlo, alejarlo del arco contrario, así de sencillo. A mí me parece que parte del mal juego que tiene Nacional es eh, parte de ahí, ...de la ubicación de jugadores en puestos que no son conocidos por ellos... ...es que el fútbol es muy claro, el fútbol dice o reza... ...que al jugador hay que respetar la posición natural... ...sí, que de pronto las, las situaciones de juego... ...los rivales obligan a hacer variantes... ...pero estas variantes también hay que mirar en qué momento... ...y en qué punto se podía hacer dentro del juego... ...no en la, en la nómina titular del equipo. El tema pasa por saber en eh, Nacional qué es lo que viene... ...la actitud del equipo... Si va a haber una reunión de por medio entre el técnico y su plantel para poder llegar a un consenso. Porque Osorio decía, pelotazo y los jugadores la pelota ahí al ras del piso. Enrique tiró mal la pelota, fue a buscarla a Blanco, le tiró hacia adelante a Candelo, mal. Y lo tenía al costado. Candelo tirando la pelota hacia atrás, Enrique tirando la pelota... O sea, algo pasa. O no hay comunicación, o el plantel por un lado y el técnico por el otro, porque... Hablan en español, ¿no? Creo que hablan en español, creo que se entienden, ¿no? Bueno, hay que ver qué es lo que viene ahora, porque perder hoy con Junior y de la manera que se perdió, no se puede. Bueno, eh, al final del juego, ¿qué dicen los hinchas? Los hinchas de corazón, hoy en el Día del hincha ¿qué dicen sobre la derrota de su equipo? Así hablaron los hinchas de corazón con Don Elkin, la voz. Sigue demostrando la afición de Atlético Nacional ser una de las mejores del mundo. En el día del hincha verde, qué cantidad de hinchas de corazón verdolagas, pero se pierde ante Junior de Barranquilla. ¿Qué piensa esa gran afición de Atlético Nacional? Primero Rafa Gol Radio y Televisión por eh, Todelar, ¿no? Rafa Gol a través de Todelar 910 de la M, La Voz del Río Grande, a través del Facebook Rafa Gol Alagre y nuestra emisora online, online rafagol.live. Señor, que Dios lo bendiga, feliz día suyo, feliz día del hincha, ¿qué pasó con Nacional? Muy muy, muy triste, muy triste, como siempre Osorio, dejando los cambios en la banca y no, y no hacemos nada, no hacemos nada. Y siempre dice, es culpa mía, entonces que me diga cuál es la cuenta para que me consigne la culpa, porque es que yo vengo a saber ganar a Nacional, no lo vengo a ver perder, y menos en un día del hincha. Sí, señor, que Dios lo bendiga. Profe, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué fue lo que me enseñó a mí? Contabilidad, contabilidad, contabilidad y, y me fue bien. Opinión, sí. Eh, un equipo inexpresivo, inoperante. No generamos ni una sola oportunidad de gol. Junior mereció ganar. Los cambios mal hechos, eh, los sustitutos los dejó en la banca. Así muy difícil que lleguemos a, a triunfar. ¿Usted qué dice? No dejarla sé, como que llegó hoy a Nacional, hermano. Llegó hoy. No sé yo, parecía que era primera vez que jugaba con el equipo. No sintió la camiseta y se animó con el Junior. No sé, le faltó. A ver, usted qué dice, joven, cómo me le va. Bien, bien, no, el equipo está mejorando, pero hay cosas para mejorar más sí. y analizar, el, y analizar el, el ataque. Porque estamos atrás, quedaditos bastante y nos están perjudicando. ¿Hablas como un técnico de Necoclí? No, tampoco. ¿Tampoco cierto? <risa> joven, no. uy, hermano, ¿esa pinta qué? Sí, ¿Opinión sí, sí, del partido? Claro. ¿Qué más hombre, Pedro? No, te... ¿Pedro el escamoso o qué? Más o menos, ¿no? Opinión. Terrible, terrible partido. Osorio, arriesgas en todos los partidos. En ese tenías que arriesgar totalmente. ¿Hay cuánto no de Motila? No, hace por ahí un año No, no, él le nota, no le nota. Venga para acá, joven. ¿Usted qué piensa del partido? El partido para el olvido, para dormir. Y Nacional ah, ah, ah, tiene que cu cuidarse bastante porque dio mucha ventaja atrás. ¿Usted qué dice? No, muy irregular el partido. Debo mejorar más. Osorio, muy pasivo el equipo. Hay que, hay que arriesgar para ganar. Miro hacia este sector y veo un hincha de corazón. Opinión del juego. Harla, Harla le dio miedo jugar hoy. ¿Te parece? Te parece, a mí no jugó nada. Nada jugó. ¿Usted qué dice, amiguito? Mm, ¿Qué jugó? Bien. Más o menos. ¿Cómo se llama su papá? Wilson. ¿Quién es su papá? Él. ¿Cómo se llama él? Wilson. Wilson, Wilson, Wilson, que Dios te Wilson. Opinión, amigo. No, le faltó, le faltó meter a Sepelini. Osorio como siempre dando los sustitutos en la banca ¿Los qué, eh, los qué? Los sustitutos Muy bien, vea, estos son hinchas de corazón verdolagas ¿Usted qué piensa de Nacional? Eh, no, no, muy buen equipo, pero muy mal partido hoy Los cambió muy mal Arlanca, Y Arlanca, no. día del hincha siempre Nacional Arlanca, no. pierde Arlanca, no. Opinión eh, Le faltó mucho de Nacional, Arlanca, a Nacional eh, Los árbitros también pitaron muy mal Muy le bien faltó, faltó... ¿Usted qué dice joven? Quien Definitivamente empezamos con 10 jugadores Baldomero, la verdad que o sea, Es un hueco impresionante El propio Osorio es un excelente técnico Pero, o sea, Valdomero Definitivamente nos tiene con estrés a todos Voy a saludar a esta bonita familia ¿Usted qué piensa del partido? Partido bueno, pero nacional flojito En segundo tiempo con la expulsión de Rovira ¿Usted cómo se llama? Valeria ¿Y usted cómo se llama? Emanuel ¿Usted cuántos años tiene? 6 ¿Y usted? Cinco. ¿Y cómo se llama su papá Gabriel Gabriel. ¿Y cómo se llama su mamá? Gabriel. Catalina ¿Y usted hincha de quién? De Nacional ¿Y usted? De Nacional Y usted, Ah, no, usted está más grande Señor, bonita familia, que os lo bendiga Gracias. Gracias, feliz noche Señoras y señores Don Jackie Posada, venga para acá Voy a terminar con estos hinchas de Nacional Mis respetos para ustedes Que llenan el estadio, señores Acompañan a Nacional Un aplauso, hincha del Verdolaga. Bueno, saquemos las conclusiones ya de este partido del día del hincha verdolaga. Del día del hincha verdolaga, que como van las cosas, de pronto Nacional debería replantear y quitar esa fecha. Para no lastimar más a los hinchas. No, pero ¿cómo se va a quitar una fecha que es clásica y tradicional? ¿Pierde? ¿Y qué le hace que pierda? Ajá. Es que Es que la, la, la, el, el, es un homenaje del club a sus hinchas, de la institución a su hinchada, que es la mejor de este país. Entonces y que Sudamérica. Y le den un buen sí, premio. sería lo ideal, pero si no se puede, pues no, tampoco hay que quitar el día del hincha, pues. Ve hasta dónde hemos llegado. Ya ha prohibido el día del hincha Ajá. también, pues. Yo... Estamos hechos. Jugó muy mal Nacional pero no mereció perder de la manera como perdió. Yo también estoy de acuerdo con usted, Rafa. Llenar mm. el estadio ah, no para hacer llorar los hinchas. Llenar el estadio para eh, salir, eh, salir cuando termine el partido llorando. No. Bueno, así como a Junior le faltaban como cinco titulares, según él, nos dijo el charrúa, nos dio los nombres, también a Nacional le faltaban tres jugadores fundamentales. Y lo dijo el técnico. ¿Qué falta la de Cristian Mafla? Lo dijo en la rueda de prensa, ¿no? También, ¿qué falta la de Vladimir Hernández, qué falta también la de boca negra? tres jugadores estandartes del conjunto de atlético nacional que no estuvieron hoy. Pero con el todo, suplice, con todo yo y yo eso no el mal consarra. juego que tiene Nacional también entra a preocupar al hincha por lo que viene para el equipo verde, porque pasa, sí, clasifica, viene las finales y ahí es donde llega la hora de las verdades. Estoy muy preocupado. Ojalá cambie, ojalá cambie la actitud de los jugadores y que realmente regrese el fútbol que se vio en algún momento del campeonato de Nacional. Porque está en lo más alto. Piensa en ser campeón, clasificar a torneos internacionales, pero con el juego que hizo hoy, no. Bueno, muy bien. Una cosa es decretar y mandar y otra cosa es sugerir. La pausa y ya regresamos. Permiso.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 ...y llegó la hora del yogur con Colanta. Nuevo yogur de búfala Colanta, rico en proteínas, con tres ricos sabores, fresa, more y maracuyá. Tienes que probarlo, Colanta sabe más, sabe a campo. Y ahora el yogur Colanta, con nuevo diseño en sus empaques. Búscalo en tiendas y supermercados. Más sabor, más fruta, porque Colanta sabe más, sabe a campo. Dale vida a las defensas de tus hijos, dales el nuevo yogur Vida de Colanta... Volanta, sabe más, sabe a campo. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Antioquia.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 Frozen pro, pro, pro, pro, pro, Mix, cócteles granizados para eventos, discotecas, bares y licoreras, Además, en Frozen Mix tenemos los insumos, y el alquiler y venta de máquinas para cócteles y granizados. 448 372. y www.frozenmix.com.co. prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. La siguiente, es propaganda política pagada. 20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 Soluciones Inmobiliarias, 503-1578, el lugar donde quieres estar. Sigue viendo El Superdebate, por Teleantioquia, TV en Grande. Retornamos al Superdebate, ya tenemos los resultados. Tenemos también la tabla de posición en la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más saquehíro del fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza donde más...? ...concurre la gente al fútbol... ...los datos con el hombre del termómetro... ...Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches... ...buenas noches Rafa Golina... respetamos el termómetro... hablamos de las asistencias a la fecha número 15... ...del campeonato colombiano... ...buena presencia de público en los estadios del país... ...la principal... ...donde en el estadio Atanasio Girardó esta tarde... ...con 38.562 espectadores... ...la segunda en el estadio del Deportivo Cali... ...donde asistieron 24.180 espectadores... ...y la tercera en el Campín en Bogotá... ...con 11.044 espectadores... El acumulado está de la siguiente manera, primero la ciudad de Medellín, 393.782, segundo Bogotá, 187.496, tercero Cali, 162.078 espectadores, el equipo con más asistencia nacional con 253.751 espectadores. Los resultados, Jaguares 2, Once Caldas 1, Huila 0, Envigado 0, Cúcuta 1, Petrolera 1, Pasto 0, Tolima 0, Millonario 0, Patiota 0 los otros resultados de la fecha número 15 Nacional 0, Junior 1 Magdalena 1, Río Negro, Águilas 1 Cali 3, América 2 La Equidad 0, Santa Fe 3 Bucaramanga 2, Medellín 2 la tabla quedó así primero Petrolera 29, segundo Nacional 27, tercero Millonario 27 cuarto El Cali con 26, quinto Junior 25, sexto Cúcuta 25, séptimo Santa Fe 23 octavo América 23, noveno Río Negro Águilas 21, la casilla 10, 11, Caldas 20 en el puesto 11 está Tolima con 19, puesto 12 para Patriotas con 19, puesto 13 Pasto con 18. En la casilla 14 Medellín con 18, puesto 15 para Envigado con 17, puesto 16 para Bucaramanga con 15. En la casilla 17 está Huila con 14, puesto 18 para La Equidad con 13. Penúltimo Jaguares con 12 y el último es Unión Magdalena con 11 puntos. Y la próxima fecha, Envigado enfrenta a Jaguares, Petrolera en Midea a Pasto, Tolima enfrenta a Millonarios... Río Negro Águila será rival de la equidad, América enfrenta a Unión Magdalena y los otros partidos de la fecha número 16, Santa Fe contra Huila, Junior a Deportivo Cali, Once Caldas será rival de Bucaramanga, Patriota de enfrenta a Nacional próximo jueves a las 6 de la tarde con señal cerrada de televisión para el país y Medellín rivaliza con Cúcuta Deportivo también el próximo jueves a las 8 de la noche, señal cerrada de televisión para el territorio colombiano. Es todo. Rafa Gol Linares Bueno, gracias Carlos Alberto Arbelas Y tenemos la pregunta de Rafa Gol Pensando en grande ¿Cuáles son los tres equipos Del fútbol colombiano Que siempre han participado Siempre, desde 1948 La respuesta la tiene Don Mauricio Salgado De Grabados Artísticos don Mauricio, buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola equipo Rafa Gol Soy Mauro Salgado Gerente General de Grabados Artísticos La respuesta es Millonarios Santa Fe y Nacional. Señoras y señores, esa es la respuesta a la pregunta pensando en grande con Rafa Gol, los tres únicos equipos que siempre han estado en todos los campeonatos, el campeonato más importante de la División Mayor de Fútbol Colombiano. Estamos en la sede de grados artísticos, donde aquí se hace y se fabrica el trofeo espectacular que entregamos, la placa, la figura de la cancha, Rafa Gol Radio y Televisión y ese trofeo que entregamos a la figura de la cancha está aquí en grados artísticos. ¿Dónde queda grados artísticos? Estamos ubicados en Envigado. Este año cumplimos 23 años, siempre entregando los reconocimientos como venimos haciéndolo con ustedes. Nos dedicamos a la fabricación y distribución de material publicitario, trofeos, placas, medallas y escudos. Claro, siempre teniendo en cuenta y mucho el tema del deporte, veo hasta eh, copias si y cabe la expresión de la Champions, de la Libertadores. ¿Aquí se hace todo esto? Así es. En el tema de publicidad, todo esto tiene que entrar a, a jugar en la empresa. Es decir, que la gente, los equipos de fútbol, los campeonatos, eh, también en torno a la política, aquí hay de todo para que se pueda tener ese reconocimiento que muchas veces uno le gusta dar. Así es. Aquí han llegado figuras representativas de la de la farándula, deportistas. ¿Por aquí ha pasado Rafa Gol? <risa> Más de una vez. <risa> Más de una vez. Señoras y señores, esta es la respuesta Pensando en Grande con Rafa Gol. Señoras y señores, este es el superdebate debate eh, pues número uno. ¿Qué pasó? Tenemos un reconocimiento muy especial para ustedes. ¿Y qué nos va a entregar? La distinción al gran equipo de Gol Puedo ser el programa número uno de la radio y televisión deportiva en Colombia. Para el equipo de ustedes, un sincero agradecimiento. Oiga, qué bonito este trofeo. Voy a hacerlo como el jugador de fútbol cuando gana algo. Por Téngame tío. el micrófono, téngamelo. <risa> Y aquí lo tenemos. Muchas gracias a don Mauro Salgado de Grabados Artísticos por entregarnos este espectacular trofeo como el programa número uno de la radio y la televisión en Colombia. Compañero, les comparto este Bueno, Gracias, a... gracias. gracias Mauro. Bueno, conclusiones de... Gracias. Vamos con las conclusiones del Medellín hoy. Del Medellín hoy, muy nervioso el equipo, está demasiado presionado. Y tienen que entender que esto no es así de una, paso a paso y tranquilos que tienen todavía tiempo y espacio para clasificar. No, yo no sé, Bobadilla muy equivocado, sacó a Diner Quiñones en el mejor momento y a Regui también para meter el azo, no fregué eso, hombre. Y punto de comparación a cuando llegó eh, el técnico paraguayo, le dio un poco más de actitud, de potencia, de marca al equipo de presión, si ya se diluyó eso. Muchos errores para conformar, darle juego al cuadro de deportivo independiente de Medellín. Le está entregando mucha responsabilidad a jugadores noveles que no están dando rendimiento. Hubo mal en carácter visitante Lo único positivo que se trajo un punto, pero muy poco también lo de medellín Bueno, por favor, Luciano, me regala un número del 1 al 216. 140. Espera, me pongo las gafas para ver bien. El skin. 140, 140. Luz Marina Torres... Luz Marina Torres, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres en San Javier. Osorio. El 10 de Ricaute. El 10 de Ricaute para Margarita González en el barrio Belén, siete personas ven en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. Llegamos al séptimo Draft Colombia, el número siete, Rafa. El número siete para el señor Jesús Cano en el municipio de Bello, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El 206. El 206 corresponde al señor Raúl Orozco. Vive en Sabaneta. Cinco personas ven en el programa. Dos hombres, tres mujeres. Charrúa. 99. El número 99 corresponde al señor Giovanni Álvarez. En Bogotá. Tres personas ven en el programa. Dos hombres, una mujer. Y vamos a cerrar con los vitrinazos. A ver, por acá tenemos vitrina. Yo voy a cerrar con vitrinazo. Para Juan Gabriel Serna González, que está cumpliendo años hoy. Felicitaciones. Para Gabriel Gallo. Pérez, el colega Gabriel eh, Gallo Pérez, para José Nirios y Fuentes en Bogotá, un abrazo, para la familia Sierra Gutiérrez en Itagüí, para Mauricio Cardona, Adriana Calle y Matilde Cardona, que vino de la, eh, la Florida, Estados Unidos, y para Charlie Calle. Para mi hermana Matea, gracias a Dios, muy recuperada, para mi otro hermano, John Pin Suárez, y para la doctora Nelly Holguín. Para Joseph Levy y familia en Jerusalén, Ignacio Tamayo Gonzalo Mesa. Para los profes, eh, Javier Álvarez Quintaván y Navarrete, Juan Carlos Ramírez, Orlando Restrepo, Chicho Pérez, todos van a estar en el draft. Para Aníbal Oliveros en el municipio de Sabaneta y para el ingeniero de proyectos Alex Piti por el sector de Suramericana. Para Jorge Zárate y todo el equipo de Cotransmed y toda esa gente que siempre está junto a nosotros en Rafa Gol, tanto en televisión como en radio. Vitrinazo para Héctor Preciado, Carlos Julián y el tío en la compraventa, Alcides Zapata, amigo periodista, cumple 89 años. Bolillo Gómez, el profe que me dijo esta noche, los voy a ver la voz. Saludos, profe Bolillo. Bueno.